Muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión, sean bienvenidos a esta transmisión especial que realizamos desde la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada... En la parroquia Altagracia de la ciudad de Caracas, donde en el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, asiste a una misa que será oficiada con motivo de la celebración de la Navidad. Como pueden ver a través de nuestras imágenes, ya el primer mandatario nacional se encuentra a las puertas del recinto eclesiástico y es recibido por Monseñor Nelson Torrialba, consejero eclesiástico del gobierno venezolano ante el Vaticano, quien va a ser precisamente el sacerdote encargado de oficiar esta misa de celebración de Navidad. El jefe del Estado venezolano está acompañado en esta oportunidad por los representantes del gabinete ejecutivo. ...por eh, los demás integrantes de los poderes públicos del país... ...e integrantes eh, del alto mando militar... ...y por supuesto, lo más importante... ...por el pueblo venezolano... ...quien ha acudido acá a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes... ...para compartir en el día de hoy... ...un momento tan especial como este... ...la celebración de la misa de la Navidad... ...una de las fechas más importantes... ...para la comunidad cristiana en el mundo... ...toda vez que en el día de hoy se celebra... ...el, el nacimiento del Hijo de Dios... ...quien vino al mundo precisamente... para para salvar a los hombres. Ya el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se encuentra eh, en el recinto, en la iglesia de Nuestra Señora, señora de las señores, Mercedes. El comandante, presidente Hugo Chávez. ¡Fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Niño chiquitico, niño parrandero chiquitico, niño parrandero que con nosotros hasta el mes de enero que con nosotros hasta el mes de enero Fuego al cañón, fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Fuego al cañón, fuego al cañón Para que respete nuestro parrandón Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas la casa es grande, tiene cuatro esquinas y en el medio tiene rosa y clave. La casa es grande, tiene cuatro aleros, para que aquí canten los jardinalderos, para que aquí canten los jardinalderos. Fuego al caño, fuego al cañón, para que respeten nuestro parando Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro parando Feliz noche buena, feliz noche buena, nos da en niño Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena. Salvador, feliz noche buena! feliz noche buena! feliz noche buena, del niño Dios. Divinos destellos radiantes de luz alumbrarán la cuna del niño Jesús. Divinos destellos radiantes de luz alumbrarán la cuna del niño Jesús. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador. Es buena. Alumbran la cuna del niño que es Queridos hermanos, delante de la presencia de Dios vivamos esta celebración con toda alegría, con toda libertad. Este sacramento, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, es un sacramento de sanación. Vamos a pedirle al Señor esa sanación profunda de nuestro ser. Que salgamos de aquí curados. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande tu alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín porque tú quebraste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su, de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable. Dios Todopoderoso, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Dios se encarna en la historia y para encarnarse no escogió los potentados ni los grandes, la, la alta aristocracia, quiso nacer así, en lo más humilde, en lo más despreciado. Incluso Galilea era un lugar apartado, marginal, y allí de una mujer del pueblo humilde, y de un padre adoptivo, José, el Señor, que fue despreciado, que no hallaba, se hallaba lugar para él, quiso nacer para enseñarnos que el camino es la humildad. Él vino a rescatarnos de aquel pecado de la humanidad que es el pecado original, que fue un pecado de soberbia, de desobediencia. Y quiso enseñarnos con gestos y con palabras que el camino es el camino de la humildad, del anonadamiento, de las nosotros tenemos que pasar ese anonadamiento, esa oposición a la soberbia y eso tiene que atravesarlo la misma iglesia. La misma iglesia, nosotros tenemos que acostumbrar a no nadarnos a buscar el camino de la humildad. Y así también el mundo, las corrientes de la historia, los movimientos de liberación del pueblo tienen que pasar por este camino de la humildad. El mundo creerá si verdaderamente somos humildes, si sí, el discurso y la vida se compaginan. Nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que construir un mundo y una sociedad distinta. Y eso se hace... Dándose, sacrificándose, construyendo. Tenemos nosotros que descubrir, descubrir la dimensión del amor en el concreto de la vida. Un día llegué yo aquí a una iglesia de Caracas y me puse a rezar en un banco. Se me acercó un muchacho, un joven, y me dijo, me dijo estas palabras. Me dijo, mire padre, un muchacho joven, bien plantado mire padre, yo soy un anónimo, usted no me conoce, yo soy un hombre, del muchacho estudiante o del pueblo, pero yo quiero agradecerle que usted bendijo al presidente Chávez. Y a mí lo que más me impactó fue que aquel muchacho se puso a llorar. Entonces yo creo que cuando vemos que la gente agradece, cuando vemos que se está haciendo una obra, entonces hay que quitar todos los tapujos, todos los tapujos, de la burocracia para acercarse a la gente para ayudarlos hasta el extremo para de verdad romper cualquier esquema y nosotros tenemos que hacer como tenemos que hacer cada vez más descubrir la Navidad es esto romper muros para nosotros no debe haber enemigos para nosotros todos deben entrar en nuestro corazón en este proceso de Venezuela todos Piensen lo que piensen, sean católicos o no católicos, de cualquier color o condición. Se trata de construir un país, se trata de que aquí sea Navidad y se trata de que la Navidad podamos hacerla llegar a otros países. A mí me da mucha alegría la ayuda que se le está prestando a Haití y a tantos países. Eso es la, la diplomacia verdadera, no los discursos. Esa es, nosotros tenemos que ser en Venezuela, tenemos que construir, seguir construyendo un modelo en el cual todos podamos entrar y tenemos que vencer, vencer cada vez más cualquier división y odio. Y eso es posible con la ayuda del Señor. Solo no podemos. Con la ayuda del Señor todos lo podemos. Amén. En Venezuela hay una luz que va de mano en mano. Es una luz de esperanza y de alegría que se enciende todos los días. Porque ahora sí hay paz.